Oración Te recomendamos el alma de tu siervo Decimos el nombre de esa persona Y te pedimos Señor Jesucristo Salvador del mundo Por la misericordia con que bajaste Por ella del cielo a la tierra Que no le niegues el lugar En la morada de los santos patriarcas Reconoce Señor Tu criatura obra Y no de dioses extraños, sino tuya, Dios único, vivo y verdadero, porque no hay otro Dios más que tú, y nadie te iguala en las obras. Ah, Señor, que tu dulce presencia llene su alma de alegría. Olvida sus iniquidades pasadas y los extravíos a que fue arrastrado por sus pasiones, porque aun cuando pecó, no ha renunciado a la fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que ha conservado el celo del Señor adorado fielmente a Dios, Creador de todas las cosas. Amén. En tu palabra confiamos.